Yo la necesito. Ella vive pensando que yo no la quiero y que es por otra que de amor me muero. Siente de que mi boca no dice verdades. Ella vive culpable de duda y pesar. amantes en cualquier esquina. Piensa que soy aquel criminal que asesina, ella, yo sé que soy vino amargo en su vida. Y si ella supiera que he llorado por su ausencia, que me falta su presencia, que es la luz, La noche más oscura que mi cama en piedra dura No soy nada sin su amor Y sigue el chavo internacional de... loco. Ella nunca me ha visto pero se imagina Que tengo amantes en cualquier esquina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 Mira, más piedra dura. No soy nada sin su amor. Detect Music. Entertainment Music. Sigue el chau.